hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver el editor de curvas el editor de curvas lo que nos va a permitir es ajustar determinadas acciones mmm, mediante las curvas para, para ciertas animaciones vale esto nos lo va a permitir ajustar a lo largo del tiempo de duración de nuestra escena y esas curvas que tenemos en pantalla ahora mismo que os he puesto eh, se denominan curvas F, las vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo? El editor de curvas está compuesto como todos los editores anteriores por un encabezado, una región principal y una región de barra lateral, en esta ocasión no tenemos la barra de herramientas, ¿vale? En el encabezado como es habitual, venimos eh, observando que se dispone un menú donde tenemos opciones que son eh, dedicadas a este editor en, en un número importante de todas estas opciones y tenemos también los menús eh, eh, particularmente de este tipo de editores de, del grupo de animación de marcadores, canales y fotogramas clave. ¿vale? En esta ocasión os voy a referenciar al manual. Para que echéis un vistazo a cuáles son todas las opciones eh, dentro de cada uno de estos menús que son específicas para este tipo de editor. Ya lo tengo traducido al español como pues eh, gran parte de, de, de la sección también de modelado también la tengo ya traducida. Y eh, bueno, veréis que es bastante denso en esta parte, vale, en la sección de editores os vais a la, al, al editor eh, de curvas. Y ahí tenéis eh, todas las opciones de menú específicas para esto, ¿vale? Explicadas, te refiero, ¿de acuerdo? Porque si no, el vídeo se nos va a alargar un poco, porque este editor, pues, tiene, tiene algo de chicha, ¿vale? De acuerdo. Lo siguiente que tenemos en el encabezado a continuación del menú son los controles de la vista. Los controles de la vista abarcan ya no solo este botón de aquí, sino también esta parte de aquí, ¿De acuerdo? Esto de aquí es un alternador que lo que nos va a permitir es normalizar las curvas en un valor comprendido entre 1 y menos 1, como si fuese un porcentaje. ¿vale? De esta manera, si tenemos que realizar edición de múltiples eh, curvas, múltiples acciones... Pues eh, nos va a resultar más sencillo hacerlo, ¿vale? Porque eh, de lo contrario vamos a tener curvas que se nos van a salir de la gráfica y curvas que, que apenas se van a ver en la gráfica, ¿no? Van a estar ahí pequeñitas, ¿vale? Luego tenemos eh, esta parte de aquí que ya la estuvimos viendo también en editores anteriores, ¿vale? Que nos van a permitir eh, visionar simplemente aquellas acciones del objeto que tenemos seleccionado, ¿vale? Ver... Eh, las acciones ocultas, ver los errores y esta opción de aquí es nueva, ¿vale? Esta opción de aquí eh, se denomina Create Cost Curves, ¿vale? Y lo que genera es digamos que una línea sobre una curva, la que seleccionemos, que nos va a servir de referencia para después eh, manipular otras curvas, ¿vale? Ahora os lo enseño. Y luego el embudo que tiene esas opciones y algunos parámetros adicionales más, como ya vimos en un menú anterior. ¿vale? Luego ya nos queda la parte del el punto de pivote y, y la edición proporcional que están viniendo en todos los editores. ¿vale? Os voy a explicar esto un poquito. Mirad. Eh, aquí tenemos todas las acciones, si recordáis he cogido el mismo archivo que utilicé para el editor de la planilla de tiempos y la línea de tiempos para que sirva de referencia, porque ya teníamos una animación hecha, había varios objetos y entonces tenemos varias curvas, bien, si yo me voy posicionando sobre cualquier eh, acción de estas, eh, veis que, que se selecciona la curva en cuestión, ¿vale? Eh, si le doy a normalizar, todas las curvas que tenemos aquí se nos van a poner en un valor entre 0 y 1. O sea, perdón, entre 1 y menos 1. Y lo que quería mostraros de aquí. Fijaros, yo he seleccionado esta curva. Imaginad que quiero utilizar esta curva de referencia para modificar esta otra curva de aquí. ¿Vale? Pues marco este, este selector. ¿Vale? Fijaros que se ha cambiado el icono por una X. Y en el momento que yo cambio ahora a otra acción se pondrá la línea de esta manera va a quedar resaltada y podré utilizar esa línea de referencia para modificar esta a través de los de los tiradores que tenemos por aquí vale ahora os lo explico cómo funciona eso simplemente quería enseñaros esta esta opción en el momento que yo doy aquí la línea se vuelve a poner tenue y finita como eh, cualquiera de las otras líneas que no están seleccionadas Bien, vamos a la región principal. La región principal es esta región que tenemos aquí, ¿vale? En esta región lo que vamos a tener es la posibilidad de poder realizar filtros por nombre, ¿vale? De todas las acciones que hay aquí. Y luego lo que tenemos aquí es eh, la vista de los canales. La vista de los canales tiene una disposición peculiar, ¿vale? Se va a poner en azul oscuro eh, las escenas o los shape keys, en el caso de que estemos haciendo rigging y demás, eh, se van a poner de este color, ¿vale? Todo lo que sean grupos se van a poner en un tono verde, ¿vale? Y lo que queda a continuación son los canales, ¿vale? Con las acciones eh, correspondientes de cada elemento, ¿vale? Dentro de los canales, las opciones que tenemos disponibles es la chincheta para fijar el grupo, ¿vale? Eh, cualquiera de las acciones o el grupo o incluso la escena la podemos ocultar o mostrar lo que son las curvas vale esto afecta aquí es este el, el área en el que estamos trabajando no os fiéis por esta parte de aquí que, que es otro editor diferente es el editor de la vista 3D vale esto solo afecta al editor de las curvas o bien puedo eh, ocultar una curva específica vale eh, vamos a buscar una que se vea esta, por ejemplo, yo la puedo ocultar. ¿vale? Bien. También tenemos en esta parte de aquí los fotogramas eh, por los que van sucediendo las acciones y el cursor de reproducción que ya vimos también en algún otro editor, como la línea de tiempos que lo tenemos aquí. ¿vale? Luego tenemos la región de las curvas. Aquí en la región de las curvas lo que vamos a ver es cómo se eh, alternan, cómo se disponen las variaciones con las diferentes curvas de cada una de las acciones que estamos llevando a cabo. ¿vale? Si la línea está plana en horizontal no está habiendo ninguna alteración en el elemento o en la acción en concreto que tenemos seleccionada, por ejemplo, yo selecciono. Veamos la rotación, ¿vale? Esto es una rotación de nuestro objeto cubo 1, que es el que tenemos seleccionado, ¿vale? Pues si nos alejamos un poquito, aquí en esta parte veis que la línea está plana. Aquí no está habiendo ninguna alteración en la rotación de nuestro objeto. Y después, fijaros, aquí hay una variación. Para desplazarnos, y vamos a ver la curva entera. Para podernos desplazar en este editor, como hemos visto en editores anteriores, podemos utilizar el botón central del ratón con las funciones que ya conocemos, vale, la rueda del ratón para hacer zoom, para acercar o alejar y otra opción que tenemos es pulsar la tecla control y si movemos eh, con el botón central presionado hacia arriba o hacia abajo, hacemos wow, eh, más denso o menos, o sea, más Amplio el rango o menos amplio el rango eh, vertical y si lo movemos a derecha o izquierda hacemos mm, más zoom sobre los fotogramas, ¿vale? Eh, hacemos eh, más amplio o más pequeño el rango de fotogramas que tenemos en vista, ¿vale? A la vista. Bien, si yo lo hago así, así vemos la curva. Bien, aquí tenemos un fotograma clave. Vamos a ver si puedo ampliar esto un poquito y lo vemos aquí. Mirad, ahí hay un fotograma clave, aquí hay un fotograma clave, ¿vale? Justo en este punto, el siguiente fotograma clave está aquí, que es este punto de aquí. Entonces, entre este punto y este punto, la línea es ascendente, ¿vale? Es decir, aquí está viendo una rotación en un sentido y una vez que llegamos aquí, la línea cambia y la rotación es en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y luego ya llegamos a un punto donde la línea es plana y ahí la rotación se ha detenido. Este como esté, está detenida. ¿Vale? La, en esta animación en concreto he hecho coincidir el momento inicial de la animación con el momento final de la animación para que si reproduzco un bucle, eh, la línea, o sea, la animación sea constante y no haya saltos. ¿De acuerdo? Luego ya una vez que tenemos visto el panel, ah, se me he olvidado comentaros, eh, eh, aquí en la parte inferior tenemos también los marcadores, ¿vale? Todos los marcadores que hayamos creado en nuestra animación estarán aquí, ¿de acuerdo? Y se gestionan como ya os expliqué en el vídeo anterior de los editores. Bien, os comentaba ya, luego aquí tenemos el panel lateral y en la región del panel lateral tenemos una pestaña dedicada a las curvas F, ¿vale? Que son estas curvas que tenemos aquí. Y eh, algunos modificadores que podemos agregar a la escena, ¿vale? Y el menú de vista, ¿vale? Este menú lo podemos mostrar y ocultar con la tecla N, como habitualmente, ¿vale? Bien. Vale, vamos a entrar a analizar lo que son las curvas F, ¿vale? Las curvas F es esto que estáis viendo. Como os he explicado, lo que representan es una alteración en una acción sobre un elemento, que puede ser en este caso, estamos viendo acciones de localización, rotación y escala. Y según varíe esa línea, pues se ejecutará una, eh, de una manera u otra la, la animación que, que, que pretendamos llevar a cabo, ¿vale? Nosotros podemos manipular estas curvas moviéndolas. ¿vale? Es que el objeto se mueve. Voy a dar el botón derecho del ratón para anular. ¿vale? Y en esta curva de aquí y altera también nuestro objeto. Estos son escalados. ¿vale? Esta línea, por ejemplo, es de rotación. Veis, yo modifico la rotación. Y así con cualquiera de ellas. Si os habéis fijado, estas curvas, aparte de ese punto, que es el punto donde se encuentra nuestro fotograma clave, eh, también tenemos lo que se denominan asas o tiradores. ¿vale? Nosotros con estos tiradores lo que vamos a modificar es la forma que tiene nuestra curva. La podemos hacer que la curva sea más de esta manera, de tal manera que la rotación aquí es muy lineal y, y constante y aquí parará un poquito. ¿Veis? A ver si lo podemos reproducir. ¿Vale? Y si lo hago de esta otra manera, si yo hago así, veréis que el movimiento es más suave. Estamos viendo la rotación en el eje X. ¿Vale? Entonces voy a hacer control Z. Vamos a dejarlo como estaba. Que era así. ¿Vale? Nosotros podemos hacer eh, que estas curvas, dependiendo de, de lo que nos interese, pues tengan eh, estén eh, más eh, pronunciadas o menos pronunciadas, ya no solo por los propios tiradores que tenemos aquí, sino porque nosotros podemos indicar que esta curva, eh, el tipo de tirador, sea de un modo u otro, o la interpolación de nuestra curva sea... Eh, de diferentes formas vale con esto vamos a trabajar más en profundidad cuando ya entremos a, a ver la animación ¿vale? la, os podéis imaginar que si yo hago una línea constante pues tendremos un momento en que no habrá eh, acción una acción súbita no habrá acción y así sucesivamente ¿no? eh, las lineales en lugar de ser una curva Va a ser completamente recta, con lo cual la, la acción va a ser constante. No va a tener aceleraciones ni deceleraciones en ningún tramo de la curva, por ejemplo. ¿Vale? O curvas Bézier, que es lo que tenemos ahora mismo en, en pantalla. O bien eh, podemos hacer pues, otra serie de, de efectos. ¿Vale? Este es el editor de curvas. No tiene mucha más miga, ¿vale? pero es un editor muy importante. Vamos a trabajar, cuando trabajemos con animaciones, vamos a trabajar mucho con este. Porque aquí es donde están los matices. Aquí es donde vamos a hacer que nuestra animación eh, pueda parecer más o menos real. Aquí es donde vamos a manipular los pequeños detalles que van a hacer pues, que sea más o menos creíble nuestra animación. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.